¿Cómo nos protegemos si trabajamos en trabajos de construcción? Mantenerse lejos de los colegas es la protección más importante. Usar una máscara ayuda. No compartir comida, bebida ni cubiertos para comer es importante. Ayuda no tocarse los ojos, la nariz ni la boca y lavarse las manos tan a menudo como se pueda con agua y jabón. Cuando tenemos que comprar materiales en una tienda, es bueno usar una máscara, permanecer al menos de 2 metros de distancia de otros clientes y del cajero, y lavarnos las manos con agua y jabón o usar un desinfectante de manos con 70% de alcohol después de salir de la tienda.